La Asociación para la Cultura Gastronómica y Alimentaria, la Carta Malacitana, nombra socio de honor a Santiago Domínguez, propietario del restaurante Santiago de Marbella. El nombramiento le será otorgado el próximo lunes tras un almuerzo. Así lo ha comunicado en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Hotel Marbella Club y estuvieron presentes el director del hotel Juan Carlos Luna, Santiago Domínguez, Antonio Carrillo y el escritor y periodista Fernando Sánchez Gómez, además del Conde Rudy. Antes de todo, muy bienvenidas y bienvenidos de, a esta pequeña conferencia de prensa en preparación del homenaje a Santiago que se celebrará en el, el Marmilla Club el lunes próximo, 14, pero al mismo tiempo decimos para un poquito conociendo quiénes son los organizadores aquí a mi lado, especialmente el señor Carrillo, que es el presidente de la asociación cultural Carta Malacitana. Me lo apunté especialmente, lo he puesto al revés. Eh, seguramente vosotros habéis oído de esa asociación cultural dedicada especialmente a la gastronomía, Organizado ya hace como 11 años uh -huh. en Málaga, y así tiene un adjetivo tan difícil como malacatina. Sí, malacitana. Es mala, mala <risa> a, a ver si al final de la bueno, Es, lo voy a ver, es un nombre muy malagueño. Y malacitana. Y que malacitana. Pues. malacitana quiere decir solamente malagueña. Malagueña. malagueña. malagueña. Bien, no necesitamos ir alrededor del nombre tanto que en línea general estamos aquí representando que estamos alrededor la ilusión de muchos de nosotros que han venido a esta costa preciosa durante los últimos 80 años, pero especialmente en los últimos 60 años que me tocó la suerte de llegar aquí para trabajar, ayudar a levantar ese Marmella Club que el príncipe Alfonso había empezado aquí en, lo, en los años 52, 53 y finalmente se inauguró el 8 de abril, 54, con 18 habitaciones. Ya sabéis... Marbella no fue ya una cita turística conocida por todas las partes del mundo como es hoy día. Fue una ciudad preciosa, un paraíso terrestre que conocemos mucho mejor todavía porque disfrutamos de este muchísimo tiempo. Y entre una cosa y otra, la concha, el Mediterráneo la influencia del Atlántico que mantiene este, esta parte de Andalucía fresco hasta en las épocas más calorosas de verano. De noche, yo en estos 64 años que estoy ahora viviendo aquí, no he conocido por los primeros 30 años seguro, sino el aire acondicionado así, porque aquí cuando se construyó, según la receta del Príncipe Alfonso, siempre dejando la posibilidad que el aire circule a través de los cuartos. Es lo que llaman los ingleses el cross ventilation, que siempre si tienes una puerta abierta, una ventana y otra ventana, enseguida tienes frescura y aire en tu habitación. Y así. Me acuerdo que había uno o otro ventilador, porque el cliente veniéndose, oye, oh, sin ventilador, me voy a asfixiar. No. Aquí, ese clima para, para, para sí es, francamente, la clave porque Marbella ha tenido tal éxito, que también uno de los grandes, si no el mayor promotor de Marbella, ha sido Alfonso Genlohe, siguiendo a su tío, que fue Don Ricardo Soriano, Marqués de Drey, que había venido unos años antes, primo hermano de la madre de Alfonso y que habían hecho en el rodeo ese pequeño club de pesca y, sencillamente, centro mini centro cultural que tenía y, y, en Marbella, del cual últimamente casi no se hablaba más, pero venía mucha gente eh, eh, per personas artísticas culturales aquí y han dado traído muchas otras personas. Wir haben schon ein bisschen angefangen, aber ich spreche auf Spanisch, setz dich doch hin. Os quiero presentar el señor schmidt un periodista alemán que desde muchos años conoce a santiago y que <coughs> ha venido ayer para completar el libro que está haciendo sobre santiago buena coincidencia porque tenemos otro gran escritor que ha hecho otra obra que el lunes lo vamos a conocer gran pieza de celebrar a Santiago en el homenaje que la Asociación Gastronómica Maracitana, muy bien, muy bien, ¿no? muy bien. poco a poco la podemos, uh, amablemente ha organizado y lanzado. Um, en la vida de los hoteles, en la vida de, de turística, una cosa que siempre muy importante no solamente que estés en el sitio adecuado y Marbella no podía ser mejor especialmente esa parte en el triángulo formado por la montaña la concha que nos protege contra los vientos del, del, del norte el famoso Terral en verano calorosísimo como nos recordamos en las últimas semanas y en invierno muy frío estamos en la sombra de la montaña y así que no nos toca el viento, excepto si entra desde el Valle de Ronda un poquito y tampoco es tanto decía. Además tiene un, ahí una cantidad de agua que luego pasa subterráneamente hacia el mar que nos ha ayudado aquí poder plantar esa oasis que es Marmella, especialmente Marmella Club de la Luna. Al principio, cuando se compró, el Alfonso compró en el 47, eh, esa finca, Santa Margarita, y fue un gran olivar. Había también algunas viñas, pero más bien para hacer uvas pasas que para hacer que a al vino. Y, que pero lo la, que... la gastronomía malagueña lo... La pasada. Claro, la, la, la, la de Moscatelli, sí, tan bueno. Y que, pero que ya también no fue una producción que, que podía mantener una finca así. Y cuando él se enamoró en su primera visita en Barbella, hicimos trató de comprarlo y la gente de Marbella, como me contaron más tarde, está loco. Eso quiere comprar por tanto dinero y nosotros tenemos tanto problema a sacar un pequeño rendimiento con las obras agrícolas y estaban felices de venderle ese trozo de tierra lleno de preocupaciones y dejáselo a él, nadie se imaginaba lo que salió luego aquí porque lo que Alfonso loe buscó por su cariño a la provincia de Málaga porque tiene sangre malagueña, su abuela fue malagueña famosa ¿tranosa? Trinidad Scholz von Hermansdorf, una bodega que todavía en los años cuando llegué aquí los años 50, principios de 60, todavía existía eh, en Málaga. Y fue una familia que se había afincado ya eh, ciento y tantos años antes por el barón eh, Scholz, eh, que llegó aquí a caballo, montando desde lejos, hasta que encontró ese paraíso en Málaga. Y más todavía, un ángel en el paraíso que fue una andaluza guapísima que luego es la, la, la, la origen del de gran cariño que Alfonso generaciones más tarde sentía siempre en sus venas para no aquí. Y su mayor interés fue, y lo repito, fue no hacer aquí mucho dinero, no de salvar esto por la posterioridad. Muchas veces él había visto en los viajes por todas las partes del mundo que lo primero que hacen los promotores de un sitio que promete ser eh, ventajoso para el turismo, lo primero decían cortando árboles y quitando batería, el máximo espacio para construir y normalmente hasta cosas que no pegaban nada con la zona de donde lo trataron de construir. Justo al contrario de Alfonso, él quería ese hotel que sea un hotel andaluz, con un ambiente andaluz, rodeado de jardines, rodeado, decimos, de un ambiente típico de aquí. Por el cual, cuando había terminado de construir, aquí viene, construir el, el hotel, el personal que entró aquí no fue en profesionales del norte o del extranjero, fue todo hijos hijas de los obreros que habían levantado piedras arriba para construir lo que veis aquí, la parte primera del Hotel eh, Marmería Club, 18 habitaciones alrededor del patio. El gran promotor de este homenaje que se está preparando con muchos nervios y mucha alegría para ti el lunes próximo y que se celebrará aquí, no aquí dentro, para el Torre del Patio. Y hay hasta un antiguo amigo tuyo, periodista alemán, venir, que sí, ha venido. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Vale? Porque, y como ya estaba diciendo, él vino justamente para completar su libro sobre ti. Y le dije, pero qué genial que ha venido justo. ...para los días de homenaje. Quería marcharse el 14, pero enseguida prolongado. Claro. Y entonces su libro, el cual tenemos a mucha ilusión de ver y leer, son los que saben hablar alemán. Y, y el otro, no sé si se puede levantar el secreto, que se va a presentar también el 14, lunes, sobre ti. Entonces, estamos ya pendientes de alegría, que por fin, hoy, el mundo hoy eras más de Santiago, el gran trabajador, el gran amigo, porque es que en la, en la gastronomía no son todos siempre tan amigos que están ayudando uno al otro. Santiago siempre ayudó a sus compañeros, a sus clientes, a sus amigos y podía yo llenar otro libro o libreto con lo mucho que ha hecho para ayudar a gente de pasar adelante que venían aquí y que se imaginaban que francamente eso este es el país donde la comida ya, los pollos vuelan ya asado en tu boca. Todo se nota que es buen amigo, que sí. Él lo es, estoy honrado de serlo y quisiera que pasara la palabra especialmente a el señor Carrillo, Bien. Pues, eh... organizador de la famosa Asociación Cultural de Gastronomía, Carta Malazitana. Buenos días, muchas gracias por su, por su asistencia y, y muchas gracias, en primer lugar, a, al conde Rudy por esta presentación que ha hecho. Y, y agradecer también la labor tan, tan magnífica y la colaboración magnífica de la dirección del Hotel, del Hotel Marbella Club, para realizar este evento que desde la Carta Malacitana hacemos para digamos, eh, eh, establecer un, el vínculo de amistad y de profesionalidad que tiene Santiago con la ciudad de Málaga, con la, con, perdón, con la provincia de Málaga y con la ciudad de Marbella en concreto. Eh, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestra asociación. La Carta Malacitana surge en Málaga hace ya 11 años por un grupo de, de personas, de intelectuales, preocupados por la deriva que estaba tomando la alimentación en general, sobre todo por por esa invasión que nos estaba llegando de cocina y de gastronomía que no era nuestra y porque se estaba empezando a perder lo que es conocido como dieta mediterránea. Surge y empezamos a hacer actividades para promover el, la recuperación del patrimonio gastronómico malagueño de toda la provincia. Y, bueno, pues esos son nuestros orígenes y lo hacemos a través de, de diferentes actividades. Eh, por enumerar dos de las más importantes, tenemos un ciclo de conferencias de cultura gastronómica que hacemos todos los meses en el Ateneo de Málaga. Llevamos este año, vamos a hacer la conferencia número 110. Y esto supone pues eh, una preocupación... ...por informar a la ciudadanía de cómo debe y de cómo puede alimentarse... ...a través de los productos locales malagueños y de productos de temporada. Evidentemente también tiene una función de recuperación del sector y de los productores... ...y, y poner en valor pues todo lo que es la, la agricultura malagueña... ...y nuestro mar de Alborán que es nuestra despensa de pescados... ...y que tanto sabe Santiago de todo lo que todavía produce este mar que tenemos enfrente y que es una auténtica maravilla. Eh, el conde Rudy hablaba de la bonanza del clima de Málaga, del clima de Marbella en particular. Pero también hay unos recursos extraordinarios en nuestro campo, en nuestra cabaña caprina, en nuestro mar de Alborán. Y eso es lo que desde nuestra asociación intentamos poner en valor y que se popularice el consumo de estos productos que después derivan en, en, en, en productos magníficos, no, no voy a hablar de nuestros vinos, en donde el príncipe Alfonso pues, tuvo un origen fundamental para lo que hoy se cosecha y se envasa ...en lo que es ya una denominación de origen... ...como es la denominación de origen sierra de Málaga... ...de Ronda, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues... Eh, ...llevados de toda esta preocupación... ...por recuperar nuestro patrimonio gastronómico... ...iniciamos hace dos años... ...un reconocimiento a personas que han sido... ...emblemáticas y pioneras... ...en todo este saber hacer... ...y nuestro primer... Socio de honor fue don Enrique Mapelli, que seguramente alguien lo conocerá, porque es la primera persona que en los años 60 investiga y, y publica lo que es el recetario malagueño tradicional. Es un hombre que no era, no era profesional de la cocina, Sus, si alguien no lo conoce, bueno, pues él era el responsable de Iberia de todo lo que era el derecho aeronáutico. Y, y su hobby era, eh, como buen malagueño, pues era recuperar estas tradiciones. Entonces, le hicimos un homenaje hace dos años y lo convertimos en nuestro primer socio de honor. El segundo socio de honor fue nuestro presidente y fundador, eh, recientemente fallecido, que es Manuel Maeso, pues que era un, un estudioso y un profesor de la cocina y diseñó lo que él llamaba la, la arquitectura de la cocina malagueña. Y, eh, bueno, pues eh, también lo convertimos en nuestro segundo socio de honor. ¿Qué fue el nombre? Manuel Maeso. Manuel Maeso. Y nosotros no hacemos una distinción anual, sino que cuando eh, identificamos una persona que es eh, digna de este reconocimiento, pues nos volcamos en que la sociedad malagueña en general conozca las particularidades y las características de esa persona. Y en esto, pues. Eh, eh, Conocimos a Santiago de Marbella y pensamos que eh, da el perfil perfecto para que sea denominado socio de honor de la Carta Malacitana. Eh, bueno, yo hablar del perfil de, de Santiago en Marbella quizás sea una obviedad porque es, <coughs> es una persona <coughs> muy conocida. Pero sí que quiero destacar es, esa visión, y lo comentaba, lo, lo comentaba con el con el conde Rudy, antes de empezar la, esta reunión, fue una de las personas, junto con el príncipe Alfonso, junto con el conde Rudy, junto con, con, con algunas personas más, que en los años 50, en la década de los 50, tuvieron la visión de lo que sería Marbella en la posterioridad. Y también lo comentaba con el conde Rudy, la suerte que tuvo Marbella en aquella época, de que aparecieran estos inversores, estos pioneros en mejorar lo que ya tenía de bueno la tierra, que era el clima, y dotarlo de las infraestructuras suficientes y necesarias para que se convirtiese en lo que es hoy. Nosotros decimos, y creo que es verdad, que ellos crearon lo que hoy se conoce como la marca Costa del Sol, que es una referencia como destino, mundial del turismo. Y crearon también las infraestructuras, como el ejemplo es el Hotel Marbella Club, para que todos los visitantes que vienen eh, sean recibidos con el confort necesario para que se encuentren como en su casa, que ese es el objetivo fundamental de un hotel, ¿verdad, director? Que el cliente pase al hotel y, y pase a su casa. Realmente es así, ¿no?, durante el tiempo de estancia. Por lo tanto... Eh, además de su larga trayectoria como restaurador, de, de ser un pionero y un innovador en muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé si saben que fue, Santiago, el primer restaurante donde se sirvió cerveza de barril. ¿Dónde se es hizo Se sirvió cerveza de barril, cerveza no, sí, de, de presión. Eso no, no se conocía en Andalucía. Y él fue, y además es una historia muy, muy bonita que seguramente él habrá contado, él, él, él fue un aventurero también porque la cerveza la tenía que traer en camiones desde Madrid. Con lo cual, bueno, pues el tema era que todo el que estuviese aquí se, se encontrase a gusto, se encontrase satisfecho, disfrutase de la vida, disfrutase del, del buen clima, disfrutase de la buena gastronomía. Y a él le hacemos también un, un reconocimiento porque lo consideramos pionero de la gastronomía turística. Es decir, él. De, en, en su restaurante y en su oferta gastronómica, procuraba que todo lo que, o casi todo lo que pudiera servir, fuese de primera calidad, evidentemente, pero fuese también un producto local. Entonces, casi siempre todo lo que servía de marisco lo se, se recogía enfrente de su casa, en el mar del Borán, y, y luego también tenía recursos de su origen burgalés con el cordero, que se hizo famoso en sus tiempos también, y que lo mantiene. Es decir, que hablamos de una persona cuyo, cuyo carácter fundamental es el cariño con el que adora su profesión. Y voy a reproducir también palabras del conde Rudy cuando decía que todos estos pioneros, todos estos inversores iniciales, en lo que menos pensaban eran ganar dinero, les atraía crear un futuro para que Marbella preservase ese clima acompañado de todo lo que necesitaba para que fuera conocido. Y Santiago, evidentemente, también participaba de esa filosofía. Y bueno, pues eso es lo que nos ha llevado a considerarlo, y es un honor para nosotros, evidentemente, convertirlo en socio de honor, hacer una fiesta en Marbella, en su lugar de de adopción, donde es una persona querida y respetada, y es, lo, lo hacemos en la invitación que se ha cursado es, eh, bueno, pues tener una, una reunión de amigos, fundamentalmente, donde pasar un buen momento y donde recordar y contar anécdotas vividas por todos en su entorno. Y, bueno, pues si eh, quieren hacer, bueno, les iba a presentar también a Fernando Fernando Gómez, que es vocal de eventos de la Carta Malacitana y que ha participado en todo lo que ha sido la organización. Y les adelanto, porque ya se ha hecho en la mesa, el, el libro que presentamos el lunes en memoria y en recuerdo de Santiago, que ha sido elaborado por Fernando Sánchez Gómez y por Marco Chacón, que es el periodista que va a guiar el acto del lunes y que esperemos que les guste, porque... Evidentemente, Santiago pues, eh, tiene motivos y ha hecho grandes cosas como para que sean recogidas, como es el caso del, del señor Smith, en, un, en distintos libros, porque es una vida llena de acontecimientos y todos positivos y todos favorables. Es, decir, es una persona de la que nos hemos beneficiado todos y nos seguimos beneficiando porque es un lujo comer en su casa. Muchas gracias. Permíteme si añado dos cosas, por las cuales para mí Santiago es tan admirable. Uno de los todo lo que ha dicho, firmo completamente, que ha dicho nuestro presidente, pero hay una cosa que hay que relanzar todavía más, todo ese enorme trabajo que Santiago en estos años que está Aquí y seguramente antes que lo fueran. Esto lo hizo con una sonrisa, con una amabilidad, como si él se hubiese levantado de la cama a las 11 de la mañana y no como siempre fue a las 6 o 5 de la mañana para tener el pescado en, en, en, en, en, en este o aquí, directo, lo mejor que él apartó. Todo ese trabajo. Y luego, cuando está con el cliente, y esto le admiro y le trato de copiar, de siempre estar en el negocio, porque el arte de hacer una cocina excelente, de saber de qué comprar, de qué vinos traer y qué cerveza servir, esto tiene que estar acostumbrado, acompañado por el cariño hacia su consumidor su cliente porque todo turismo todo lo que da el éxito al final no es una máquina una industria turística pero es una labor muy individual de la persona que está atrás de la empresa y para mí esto es el punto principal que queremos celebrar el lunes es santiago el gran amigo, el gran cocinero y el gran trabajador. Gracias. Bueno, eh, tengo que decir que efectivamente yo era, como tú bien has dicho, Rudy, un gran amigo de, de, de, del gran dueño de, de Marbella Club. Eh, el príncipe fue una gran persona y oh, mi mujer también fue muy amiga de su última esposa, Marilis. Entonces eh, sí, es un hombre al que habrá que un al que habrá que, que, que mirar qué se puede hacer por él porque no se hizo lo suficiente en Marbella. Y, y yo creo que ese débito, aunque esté en el otro mundo, hay que, hay que mandárselo como sea de alguna forma. Para eso están los expertos. Pero sí, se debe, se debe hacer algo. Eh, y Ruby que, que ha sido también eh, digamos que entonces era como su la socio mano izquierda. como su socio era como su socio y, y también es de los que no sé la carta mala titana a lo mejor tendrá que pensar en, en, en, en lo que es y ha sido Rudy aquí en la Costa del Sur y, y Marbella especialmente. Y bueno, yo poco puedo decir, yo no sé si me merezco este acto bueno lo que sí es cierto que yo desde sí, el primer que... día que llegó que llegué a Marbella eh, me uní a la gente de aquí al pueblo y siempre he estado con ellos y es la verdad que me han tratado muy bien y yo le estoy todo lo que soy todo lo que debo se lo debo al pueblo de Marbella al que hasta que muera estaré muy muy agradecido eh, muchas gracias a la carta malacitana por haberme elegido para este acto y, y bueno, pues eh, quedo inmensamente agradecido y poco nada, nada más. <ríe>